Buenos días. Eh, vamos excavando eh, el terreno interno eh, y con esta sesión ya vamos un poquito más hacia la raíz eh, de, de todos los problemas emocionales que tenemos y también muchos problemas sociales. Eh, y esto es el apego. Y en nuestra experiencia, el apego, pues sí, quizás genera a veces un poquito de incomodidad, pero está mezclado con amor que es difícil realmente sin mucha formación y muchas conferencias budistas, o quizás de otro tipo, de empezar a discernir. Y en cierto sentido tenemos una sospecha que la vida sin apego va a ser muy plano, muy aburrido, sin sentido, sin moción, sin actividad, sin sabor. Y pensamos que amor y apego son muy parecidos. Eh, pero cuando miramos desnudamente a la función del apego y su estructura, y sobre todo, todo el edificio que se construye con base en el apego, vemos que es profundamente problemático. Y es absolutamente opuesto al amor. No es que son un poquito diferentes. Son directamente opuestos. Así que, si queremos tener amor, necesitamos poder identificar el apego y trabajarlo. La estructura eh, de, de todo lo que incluimos en apego, que sería eh, esta, estos lo que experimentamos con los apeguitos que como que no nos hacemos inquietos si no los tenemos, ¿No? hasta deseo, hasta una avaricia, una sed de tener, hasta adicciones donde estamos convencidos que no podemos estar bien si no tenemos esto. El rango es bastante amplio, pero como en el caso de lo que identificamos en la categoría de aversión, comparte una estructura psicológica. Quizás poquito manifestación, intensidad, grado diferente, pero estructura básicamente es lo mismo. Por lo tanto, vamos a empezar viendo cuál es esta estructura. Con, cuando eh, surge apego, con la mente de apego, observamos un objeto, puede ser cualquier objeto, podemos tener apego para galletas, para personas, para reconocimiento, para una almohada de superfina, para chocolate artesanal y orgánico, Sin azúcar. <risa> Etcétera. El, el objeto puede ser cualquier cosa. Y a veces tomamos como objeto de apego cosas realmente raras. Mi hermano menor que afortunadamente no habla español, así que no, nunca va a escuchar que se está exponiendo su niñez, tuvo un, per, ¿cómo se llama? ¿El perruco? Peluche. Uh, peluche, un muñequito de peluche, un perrito. En inglés los perros que dicen arf, arf, arf, arf. Su perrito de peluche se llamó Arfa. <risa> y no pudo dormir sin esto. No, no, no salió, no jugaba. Jugab, jugábamos de escondidillas él con Arfa juntos. Y se fue deshaciendo. Y de vez en cuando, cuando estaba durmiendo, mi mamá le quitó y lo lavó dentro lo posible y lo y finalmente terminó siendo un pedazo de esta tela de peluche así. Y lo tuvo siempre con él. Uf. Y alguien más en la familia, uno de mis hermanos, la manera de atormentarlo era decir, voy a matar a Alfa. Alfa fue un pedazo de tela. Y ya se puso muy, muy... Pero de adultos todos tenemos nuestro Alfa. Una persona. Una comida prestigio, reconocimiento, reputación, profesión, licenciatura, etcétera. Tomamos algún objeto, sea lo que sea, y tomamos un elemento, un aspecto, una característica, y esto ya va a ser muy familiar, lo convertimos en toda la identidad. Hacemos lo mismo con culpa, hacemos lo mismo con aversión, esta función que es la mera base de toda la estructura, es una ignorancia, un mal entendido profundo que nosotros generamos a través de nuestra manera de pensar y no reconocemos que es nuestra interpretación de la cosa. Y vemos algo bueno. Vemos este pedazo de tela. Y es ARFA. Esto es. Lo vemos en pleno despliegue. Y ARFA es consuelo, es felicidad, es es alivio, es compañía, es amor, es todo lo que representa, pero es alfa, el objeto. Y apego observa una percepción que nosotros generamos del objeto y pensamos que esto, no solo que esto es bueno, sino es bueno para mí. Esto es lo que necesito para estar bien. Y bueno para mí, si es solo esto, el apego es leve. Esto es bueno para mí, me gustaría tenerlo. Más fuerte nuestra actitud observando el objeto, más creemos que esto es lo bueno para mí, el querer, el quisiera, el me gustaría, se convierte en una sensación de necesitar tener esto para estar bien. Esta es la fuente de mi felicidad. Yo quiero ser feliz, por lo tanto necesito esta cosa, esta persona, su aprobación, su presencia a mi lado, etcétera. Pero todo esto estamos moviendo en el campo de las percepciones y las interpretaciones. No es realmente lo que necesitamos para ser feliz. Por lo tanto, lo logramos y ya buscamos otra cosa porque esto no era. Estamos seguros que necesitamos tal y tal coche para ser feliz, tenemos el coche y ya a dos días estamos buscando otra cosa, a dos horas, ah sí, me encanta, sí, qué bueno, ah sí, sacamos fotos y después los tenemos que ir a subir en nuestra página, ¿por qué? porque el coche no te brindó felicidad, es el prestigio y vas buscando otra cosa, La experiencia con apego es que nosotros aquí no tenemos lo que necesitamos para ser felices. Y estamos buscando, intentando tener en el foco lo que sí nos va a hacer feliz, que nos falta para ser felices. Y aquí llegamos a dos puntos de confusión, dos puntos de ignorancia. Profunda que tenemos, <coughs> que subyacen, subyacen todas esas emociones de una manera u otra. Uno, uno es una falta de entendimiento de quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra, nuestra naturaleza? ¿Cómo existimos? ¿Quién soy? Eso es uno. El otro es. Y son vinculados. El otro es... ¿Qué es felicidad? ¿Qué realmente es felicidad? Y si miramos la manera en la que hemos armado... ...la sociedad... ...y en la que armamos nuestras vidas... ...¿qué es que buscamos? Si miramos... Las premisas que tenemos sobre qué es felicidad son absurdas. Dinero. Claro, dinero no puede comprar felicidad, pero yo quiero, necesito más dinero para estar bien porque la seguridad financiera, etcétera, etcétera. Necesito dinero porque me permite la libertad de pero pasamos toda la vida acumulando el dinero que supuestamente íbamos a usar para, quién sabe qué, una jubilación, una, no sé, un hobby, un barco, un yacht, o una relación. A través de las relaciones vamos a tener felicidad. y ¿Cómo manejamos nuestras relaciones? Si seriamente pensáramos que esto era la felicidad, estaríamos trabajando muy, muy asiduamente en tener relaciones sanas. No sé qué tanto tiempo realmente ponemos en pensar cómo cómo hablar mutuamente, cómo prestarnos atención plena, cómo acompañarnos, cómo estar abiertos, cómo escuchar activamente, cómo crear espacio para el crecimiento del otro, cómo trabajar nuestra enojo, nuestro enojo, nuestra ira, nuestra hostilidad, nuestros celos, nuestra envidia, nuestro apego, si seriamente pensáramos que esto fue felicidad, ahí estaremos todo el tiempo cuidando enormemente, pero no lo hacemos. Las personas son como otros adornos, objetos de consumo. Y ahí vamos viendo la función del apego armamos esta estructura vemos esto eso es lo que necesito para ser feliz esto es todo lo que uno podría querer en la vida esta persona lo tiene y vamos mirando ah, no y, y, y intuimos y sentimos más bien que si tuviera esta persona todo estaría todo sería bien todo no me importaría desempleo, no me importaría que otros me reclamen, todo sería bien. ¿Por qué? Porque esta persona me va a resolver todo. Me va a hacer sentir con confianza, me va a hacer sentir fuerte o hermosa me va a dar lo que me falta y con él o ella voy a poder hacer todo. Necesito a esta persona. Y lo estoy medio burlando, después de 18 años de moja más o menos debo de tener el derecho, <risa> pero así pensamos literalmente. Y no tuve 18 años cuando me hice moja, así que también tengo mi experiencia que yo puedo aprovechar. Ahí se arma toda, todo el sueño. Ahí mi felicidad es ella o oh, él. Por fin lo encontré. ¿Sí? Así sentimos. ¿Y qué sigue? Es, una, es un, un formulario matemático. Tengo que yo más X iguala felicidad. ¿Sí? X es el o ella. <risas> literalmente, literalmente X, puede ser quien sea, no importa, yo más X igual a felicidad, queremos ser felices, logramos, hacemos todo, nos pintamos, nos, nos maquillamos, nos, nos vamos al gimnasio, para hacernos más grandes, no solo las mujeres son, están en esto de parecer ¿no? con cierto tipo de cuerpo según su género. ¿no? Hacemos todas la, las maniobras. ¿no? Enteramos dónde van a estar, aparecemos a las mismas fiestas, nos sentamos a la misma mesa en una actividad y ¿no? entramos y, y sabemos algo y ya armamos una conversación y empezamos, y, y ahí va, ¿no? y nos estamos, ¿no? ya no estamos pensando quién soy yo, estamos pensando quién quiere esta persona, para yo ser esta persona, aquella persona que va a atraer, va a estimular la sensación de la otra persona que me necesita para ser feliz. Que yo soy su X, que le falta para ser feliz. ¿No? ¿Y quién sabe qué hacemos? Ni nosotros mismos queremos saber qué hicimos. Las pequeñas mentiras, pretender interesarnos en algo que no nos interesa. ¿No? Sí, tom Vamos, entramos en deportes y vamos a películas que. ¿no? Pero vamos para. ¿no? Tenemos toda una campaña. ¿No? Nosotros somos nuestro propio general de logística, nuestra haciendo la estrategia. ¿no? Y logramos. Y tenemos nuestro X yo más X igual a felicidad pero no soy feliz no tengo este igual a felicidad algo no está funcionando y yo ya sé que no está funcionando es este X o bien por su maldad, no me está brindando lo que me iba a brindar, porque lo tiene, yo ya, ya sé. O me equivoqué, no era él, no era ella. Y hay que cambiar por un Y. Y las personas para quienes tenemos apego, generamos estas expectativas cuando somos con él o ella vamos a sentirnos seguros vamos a sentirnos plenos vamos a sentirnos felices y bien y tranquilos y todos tenemos nuestra lista de adjetivos y esto genera cantidades de expectativas que esta persona debe de cumplir o si no, ¿qué pasa? Ya lo vimos, en celos, en envidia. ¿Alguien tiene en sus manos el poder de hacernos felices y no lo hace? Aversión, enojo, enfado. Y cuando sentimos mucha rabia, podemos tener por garantizado, hay mucho apego detrás. Una vez estaba en la calle en Jerusalén, caminando con una amiga, y vi una, un hombre y una mujer con una niña peleando verbalmente hasta que varias personas se habían detenido y estaban como medio nos involucramos o no nos involucramos. La hija estaba detrás de la madre agarrando a la mamá y la mamá estaba, la mamá estaba dando lo mismo que el hombre. No sé, ¿no? furiosos, realmente, y no, yo no entendí, todo era en hebreo ¿no? y pregunté a mi, mi amiga que era, que hablaba hebreo y me explicó, es que él es taxista y le engañó y se están peleando, yo estaba, me di cuenta que yo estaba absolutamente segura que eran pareja porque quién llega a esta intensidad de rabia si no es una relación cercana de mucho apego somos capaces de tener rabia en otros contextos pero si miramos la experiencia los momentos de más enojo que tenemos suelen ser hacia personas con quienes también tenemos vínculos de apego. La pareja siendo el ejemplo clásico. ¿Por qué? Porque tenemos estas expectativas que nosotros generamos a través de creer en las percepciones que nosotros mismos Creamos la interpretación que ella es. Y detrás de este ella es o él es, hay toda toda ¿no? toda la película de fantasía de la vida que vamos a tener juntos. Ya los hijos tienen nombres y carreras. ¿Eh? Y ya sabes. No, ¿en qué playa vas a comprar tu casa de jubilación? Ya armamos todo. Pero una película tiene su guión. Y esta persona tiene que decir lo que hay en tu guión. Porque esta es tu película. Y cuando no sigue tu guión... Te frustras, intentas convencerle, acordarle de sus líneas. Te frustras y te enojas. Y es muy doloroso. Todo esto es muy doloroso. Duele. Y si bien empezamos con amor hacia persona, a una persona, ¿cómo terminamos así? ¿Cómo es que el apego llegó? Y aquí necesitamos realmente mirar nuestra experiencia. Cuando senti sentimos amor, cuando amor bondadoso, Nace en nosotros, ¿cómo, cómo es la sensación? El amor, si lo damos una definición, la definición budista es que dirigimos nuestra atención hacia una persona, también puede ser animal, alguien que tiene la capacidad de experimentar, alguien que tiene mente. Que tiene conciencia. No amamos cosas, según la definición budista. Nos gustan, disfrutamos, pero no amamos. ¿Por qué? Porque amor es la experiencia que tenemos cuando dirigimos nuestra atención hacia un ser que es capaz de experimentar y con todo nuestro ser anhelamos que sea feliz. Por eso tiene que ser algo, alguien, un ser capaz de sufrir o ser, ser feliz. Esta es, esta es la definición básica. Y la experiencia afectiva es nuestra felicidad surge a través de la felicidad del otro. Verlas con sonrisa. Ya tu corazón está sonriendo. Compasión, que vamos a explorar un poquito más adelante, está muy parecido, excepto en vez de cuando dirigimos la atención hacia una persona, que un ser que pueda experimentar, en vez de estar enfocando en que sea fe, en su felicidad. Enfocamos en su sufrimiento y queremos quitarle su sufrimiento. Es compasión. Están muy ligadas. Pero con amor, nosotros nos extendemos hacia el otro hasta que la sensación de una división, una separación entre nosotros, no forma parte de la experiencia. En este momento si es amor real sin apego simplemente se disuelve y la experiencia es que, es que hay uno mirando oh, tu, tu primer bebé mirándolo no hay dos es, no hay esta sensación de oh, yo soy la mamá y esto es mi hijo Sino es una experiencia de, de, de, de una, un pequeño sabor de una experiencia no dual. Donde yo y otro, esta experiencia no, no es muy vivido. No es perfectamente no dual, quizás, pero va en esa dirección. Y el enfoque no es nuestra felicidad, el enfoque es la felicidad del otro, sin mucha sensación de otro. Ok, esto es amor. Ahora comparemos con apego. Con apego ves que otro te podría hacer feliz y quieres que te haga feliz. La dirección con apego es lo que los las cosas buenas que van a venir hacia ti. El enfoque es que tú vas a recibir. Por lo tanto está arraigado en una, en una sensación de carecer y por lo tanto necesita recibir. Amor, el enfoque es lo que vas a dar, es la felicidad del otro. Y por lo tanto está arraigado en una sensación de abundancia o plenitud. Que no, no, no sabes que tienes, no importa, vas a dar. Y la premisa es que tienes que dar. Con apego la premisa es, necesitas recibir porque te falta. Y cuando experimentamos amor moramos basado en este en esta capacidad más bondadosa que tenemos el amor bondadoso es, un, es una capacidad que tenemos morando en esto el corazón se abre hacia el otro la sensación dolorosa de ser yo un, una identidad una identidad entidad inherentemente aparte, sólido, separado, independiente, rodeado por otras entidades, esta sensación desaparece, disuelve. Y hay como una sensación de casi fusión con otro. Y es un momento de, de trascender esta sensación o esta visión errónea de nuestra propia naturaleza, donde nos vemos como entidades, todos por separado, independientes. Y cuando estamos sintiendo amor, es extremadamente, es más que placentero. Es como por fin llegar a casa después de décadas de ambulando. Ya estás en casa. Y sí, es, es una experiencia de felicidad. Y es increíble. Y queremos seguir sintiendo esto pero no sabemos estabilizar la experiencia. Y estamos muy infiltrados por este enfoque hacia el exterior. Y miramos el objeto externo cuando surge esta, otra vez esta sensación de separación enfocando en es él o ella como algo. Externo, pensamos de dónde vino esta experiencia. No reconocemos que vi, vino desde dentro de nosotros. Pensamos que me hizo sentir esto y yo quiero más. Y por esto no queremos que los hijos se vayan de la casa porque. Sentimos este amor con base en ellos. No hemos reconocido que es una capacidad que nosotros podemos desarrollar. Y dirigir en muchas direcciones. Y esto es un profundo mala interpretación de nuestra propia experiencia y pensando que vino desde fuera ya no reconocemos los recursos que tenemos no reconocemos que estábamos experimentando nuestra plenitud pero cuando vuelve a surgir por hábito por nuestra mala mal entendimiento de lo que somos de lo que es la felicidad, de nuestra intensa orientación hacia las cosas externas. Sentimos esto y pensamos, yo siento esto. ¿De dónde vino? No reconocemos que vino desde dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos pensando. Yo siento esto, yo, la idea de yo, la sensación, implícitamente implica otros que son distintos de mí. Yo en sí, pensar en nosotros como algo ¿no? separados, aislables de otros, no reconocer nuestra interdependencia. No reconocer que las experiencias están co-surgiendo. Surge otra vez esta idea de yo y otros, y con esto ya empezamos a confundirnos y sentir carencia. ¿Por qué? Porque en esta idea el modelo de las personas inherentemente existentes, independientes, autónomos, sólidos, distintos, separados. En todo este modelo, tenemos aquí yo, que aparentemente debo de ser completo, porque soy independiente, yo existo aquí con mi propia esencia, y si somos distintos, cada quien es una cosa completa, ¿verdad? Pero si somos completos, si sentimos que somos completos, si realmente fuéramos completos, no podríamos interactuar con otros porque ya soy completo. No necesito nada de nadie. Y si doy algo de mí, pierdo. En este modelo, si somos completos y damos algo, estamos restando de lo que somos. Pero ya vimos, o podemos ver, mirando nuestra experiencia, no es así. Cuando damos amor, no se resta nada. Felicidad se aumenta al estar compartida. Así que este modelo de ser completo, algo no checa. Y tenemos esta, este concepto de ser completos, de ser independientes. Y no es cierto, no es la realidad. Y ya que tenemos un concepto de nosotros que no conforme con la realidad, algo no está, no checa, no funciona, algo no aquí no... No, algo está desfasado y lo sentimos la premisa que estamos usando no conforme con la experiencia pero pensamos ah entonces me falta algo se supone que soy completo pero no, esta no es la experiencia, veo que necesito interactuar y intercambiar, ¡Ah! Me faltó algo que estas personas me están proveyendo. Y empezamos a sentir que somos incompletos. Vamos de un extremo dualista al otro. Me siento incompleta. ¿Qué necesito para sentirme completa? Mm, un chocolate fino y artesanal. ¿Qué siento para sentirme completo? El reconocimiento de mi familia. Esto me haría completo. ¿Qué necesito para sentirme completa? Un coche de tal y tal marca. Sí, el vacío que hay dentro de mí es exactamente de esta forma, Sí, un coche. Y intentamos complementar o llenar la sensación de, de que falta algo con cosas. Porque ni, estamos muy confundidos con respecto a nuestra naturaleza y con respecto a lo que es felicidad. Y cuando regresamos a casa, a través de profunda introspección, meditación, realmente contemplar y reflexionar sobre nuestras propias experiencias, los momentos de plenitud, donde la, la, la carencia no, no, no formaba parte de la experiencia, estos momentos son cuando estamos ofreciéndonos, sin yo y otro, sin estas estas sensaciones, sin los lo, sin estas separaciones y son pocos estos momentos. Pero si nos hubiéramos puesto, si tuviéramos una civilización atento a felicidad ¿no? y arraigada en una exhaustiva investigación de nuestra naturaleza interna, no externa quizás nos hubiéramos estado dando cuenta antes que el apego nace de una visión profundamente errónea de lo que somos y por lo tanto una manera muy poco saludable y poco realista y poco eficaz de relacionarnos con los demás. Porque ya estamos relacionados. Ya tenemos la capacidad de relacionarnos desde dentro, abriendo nuestro corazón hacia otros. Y si empezamos a diagnosticar nuestras propias vidas, podemos ver que hemos, el apego o deseo, ha sido un motor continuo. Y el Buda llamó, todo el mundo en lo que vivimos forma parte del reino del deseo. Es un reino donde los deseos es lo que reina. Estamos continuamente buscando algo que percibimos que nos falta. Y no es que no, no tenemos ciertas necesidades. Somos interdependientes. Es la manera en la que existimos. Necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos otras personas, necesitábamos dos otras personas para existir, nuestros padres, y necesitábamos personas cuidándonos al inicio, y no somos islas aisladas, pero no es que estas cosas nos faltan, no es que somos carentes, coexistimos con estos otros factores. Y si dejan de estar, si deja de haber aire o agua, dejamos de existir. Dentro de esto estamos buscando felicidad, es lo que queremos. Cuando tomamos la sensación de carencia que nace de la visión errónea de pensar que estamos manejando un mundo de objetos aislables, no interdependientes, sino independientes, cuando pensamos que este es el mundo, ya entramos en qué carezco, qué yo puedo lograr, qué me falta. Si miramos muy al fondo, no nos falta nada. Todo el universo está participando en nuestra existencia. No estamos desconectados. El movimiento de las lunas, de la luna, movimiento del sistema solar. posibilita el movimiento de los océanos, movimientos dentro de nosotros cíclicos, posibilita cosechas regulares, nosotros comemos las cosechas, tomamos agua que ha sido océano y nube y bosque y esto todo esto está participando en lo que somos. Si entendemos bien, estamos tocando todos los continentes. Estamos en contacto perfecto con la naturaleza. Pero armamos esta idea que la naturaleza es, la, es lo que existe fuera de las paredes. Y yo aquí me muevo dentro de la naturaleza, pero no soy parte. Esto también forma parte de esta visión errónea. Y cuando entendemos que tenemos y que somos a través del otro modelo no nos falta nada. Y no, por lo tanto no necesitamos poseer o estar con una persona o una cosa para estar bien. De hecho si hay alguien muy importante para nosotros, contactar con el amor que tenemos para esta persona, esto es. Aprender, volver a aprender a nutrirnos de la sensación de querer dar. Y estamos tocando el punto de origen, la experiencia de plenitud que buscamos. Y cuando no, no importa cuántas cuántos logros tenemos en nuestra búsqueda de poseer y adquirir, nunca va a ser suficiente. Este reino de deseo es un reino en que nuestro apego convierte todo en objeto de deseo. Todo porque todo lo que vemos en realidad forma parte de lo que somos, pero lo miramos y pensamos que es ajeno. Y esto choca en un nivel muy, muy, muy profundo, choca. Porque no es cierto. No es cierto que es ajeno, pero lo veo como ajeno. Y si creo que es bueno, lo quiero adquirir para mí. Si quiero, creo que es malo, lo quiero rechazar o destruir y cuando no trabajamos la raíz que proviene, que está arraigada en la sensación de carencia que está arraigada en este malentendido de la manera en la que nos relacion, que existimos o coexistimos con otros cosomos ya que la sensación de carecer es una sensación, sino una interpretación que nosotros estamos generando, no es real. Por lo tanto, nosotros buscamos llenar esta sensación de carencia con cualquier cosa, con la aprobación de otros, a través de reconocimiento, de prestigio, de de su aprobación, de su validación. O buscamos más cosas. Sentimos mejor cuando tenemos todas las cosas muy bonitas, que también tiene la ventaja de un poquito de prestigio, comodidad, etcétera. Y podemos tener mucho apego para cosas que muy obviamente son dañinas para nosotros. Y lo sabemos. Pero seguimos creyendo en la alucinación que aunque me duele es lo que me falta para ser completa y seguimos ahí enganchados. Y este formulario, formulario, yo más X igual a felicidad, X no tiene que ser persona. Puede ser una vacación, puede ser un premio, un reconocimiento, puede ser cualquier cosa. Y todos los productos de consumo son X. ¿Y cuál es el producto de nuestra búsqueda de objetos de apego perseguir nuestro deseo solo tiene un producto insatisfacción, eso es lo que produce porque esto no es, esto no es lo que nos falta no nos falta otro par de zapatos no nos faltan más joyería no nos faltan más reconocimientos de nuestros colegas, ni más ascensos, ni más de nada ajeno a nosotros. Falta conocernos, apreciarnos, conectar con nuestras cualidades. Y mientras no volvemos a apreciar nuestra propia capacidad de amar, Mientras no vamos descubriendo nuestra naturaleza y reflexionando profundamente sobre la felicidad, vamos a seguir produciendo más insatisfacción. Y no solo insatisfacción, apego está sosteniendo todas las otras experiencias dolorosas, celos, envidia. ¿Con apego vemos la otra persona como la fuente de nuestra felicidad? ¿En cuál momento estamos tratando el otro como un objeto, un instrumento de mi felicidad? No, ¿No se comporta como quiero? y ¿Duele terriblemente? ¿Envidia? Muy parecido. Pero celos es solo uno. De las formas de sufrimiento que generamos a través del apego. Toda la aversión. Todo el enojo. Toda la ira. Toda la culpa. Y esta vez no... Um, tocamos el tema de cómo realmente trabajar el apego. Um, es mucho trabajo identificarlo, reconocerlo, des... Um, des descifrarlo, deshacerlo eh, del amor en con que viene mezclado. Um, pero una, y, y tenemos la tarea en siguientes sesiones de estar mirando okay, qué hacemos con respeto. Pero primero necesitamos empezar con un honesto diagnóstico de nuestra propia condición. y Para ir como explorando eh, en nuestra propia experiencia, como tarea para esta semana de observar tu relación con diferentes objetos y ver qué tanto tienes expectativas que te brinden felicidad. Qué tanto tu percepción de las cosas o de las personas están basados en evaluar su capacidad de hacerte feliz. Y quizás de, de reflexionar un poquito en los momentos que, que puedes, qué tanto eh, el, el punto de inicio en las relaciones importantes era una experiencia real de amor pero que percibiste que fue una experiencia que el otro te brindó en vez de algo que nació dentro de ti. Simplemente para ir comprobando en nuestra propia experiencia. ¿Está bien? Apego nos deja mucha tarea siempre. Gracias.